Thank <laughs> you. armaron y hay tropas por todos lados puede que los tengamos encima encontré la cámara de abducción que tiene las bombas los sacaré de ahí en cuanto pase esta patrulla y ¡Esperen! Bien, se fueron Un momento ¡Vamos, vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Si los ven Ahora, Estoy en alerta. Debe haber otro tubo de transporte adelante. Creo que tendré que invertir el flujo de aire. Un momento. Bien, esperen, solo tengo que, bien y luego, y listo, están en es los tubos, esto los llevará a la cámara de abducción. Bien. Comenzaré la secuencia de activación. ¿Qué pasa? Se cortó la señal. Ya pensaré en algo. ¡No se mueran! Esto es imposible. Pensamos que se había ido para siempre La última vez casi destruyó la isla Secuencia de activación correcta. Ya casi. Y ya está. Cumplieron con su parte. Ahora es mi turno. Estamos en una guerra donde nos superan formidablemente. No los llevaré a casa. No si existe la posibilidad de que esa cosa pueda volver a la isla. Cambio y fuera.